Buenos días, tardes o noche. Como en video anteriores vieron Estaba olvidando los problemas de esta impresora Y ahora vamos a... No de la impresora, sino de la pieza para hacer la modificación Y ahora vamos a hacer que esto, esto en dbs tres Cosas sea una... Un solo vuelto para moverlo y todo eso Entonces, me da a dar la vuelta a la impresora Sí, debería poner algo así, pero en la cámara no se ve así que... En esta ocasión... Ah, vamos a quedar el bien Con el ahí Ahí y la mesa se ahí todo se okay. fue el tonillo que quité estoy usando una punta H2 esta por si necesitan saber cuál es también lo está tapado bien uy está en 9 ya es que quitamos la tapa Sí, los tornillos, no me falta una. arriba ¡Bien! Ahora sí te ha la tapa El ventilador hay que quitar la tapa aquí Y ponerlo en la otra, para ¿Sí? después Necesito una foto de mi de la unidad que yo tengo a ver si puedo actualizar el firmware eh, Porque tengo un problema con la cámara, a ver si, si con eso la arreglo vuelvo ahora entonces ya tiré la foto, para ahí con. No problemas problema, sino me quedé disfrutando la vista y que dejé tipo noción en, en mi... Se verá que era hd, HD. entonces esto es... m me trae? No sé si está... Usa... No más largo. Estos son los de 8... a poner con los de 12. Bien. ¿Es la misma distancia? No. No tengo de 8 o 12? Esto si usa la misma llave, entonces puedo usar el retinillador, es la parte de atrás Bien, entonces el que más me preocupa es este, que tiene una que se, el eje, que va para allá, hasta aquí Será el primero en poner. Sí, ahora lo pongo a uh mano, -huh. que todo está bien Entonces ahora pongo los otros y vuelvo Entonces sé, ya, ya todo, al final creo que esto no es necesario si no era mi miedo a, a bañar la rosca o puede que había algo y a pasarle esta, a pasarle esto se haya quitado esa, eh, cómo se dice esa viruta en la, en la rosca este macho de rosca, ahora sí me llegó esto no me sirvieron lo que eran 0. Eh, M8, tuvo que usar M12 ahora esto ya se queda así lo tengo en qué? con la fuente Quita este conector. Vamos a que la de la mesa. O lo quito aquí. Otro aquí arriba. Y así. Ya terminó esto. Desde aquí. Estos son M3. Esto todo. tengo que ponerlo aparte de los otros. Aunque creo que son lo mismo, pero... Vamos a ponerlo aparte. y también me estaba dando un poquito de, de... ¿Cómo se dice? De preocupación. Si dañaba algo. Entonces al final decidí de mano. Son lo mismo, los de los lados. Vamos a ver no, son más grandes, entonces bueno, esta no es la correcta pero está bien apretado creo que viste es la llave vamos a ver si sí. como no te usa no la deja afuera ya se cayó la llave no tenemos que buscarla te la damos tirar un solo esta parte aquí. aquí arriba está aquí están los conectores y aquí no está ni protegido. Está neutro. Sí. Tierra neutro, línea. Tierra es negro. Y las salidas. Tres negativas, tres positivas. No entiendo esto de amperes. Sí. todo esto es amperes voltaje. Sí. lo regular entre menos am eh, sí. Menos voltaje, más amperaje O más voltaje, menos amperaje. Ok, ahora entiendo. Desde aquí el negativo. No, el positivo es el potencial. vas aquí. Pasa por el fusible que está allá adentro. De fusible viene el interruptor y de la salida del interruptor viene aquí. No, viene sale por el medio, aquí. Y este para alimentar con el neutro, la luz. Entonces, ya que sé cómo está puesto, si lo intentamos acá. Bueno, no sale. Vamos a retornillar. aquí tengo ya suelto. Están extrañados, lo bueno si sí, Tengo duda de cómo va la fuente y esto. Duda, la siguiente duda es. Vamos a poner esto aquí. A ver si lo no tengo que poner extensiones de cable. Vamos a usar el mismo, usar el mismo tornillo. Ahí lo que me temía. Aquí. Si este agarro está bien, pero este tiene pedazo de plástico ahí, otruyéndolo Entonces tengo que limpiarlo. Vuelvo ahora. Entonces no me puedo mover. Voy a la impresora. De aquí. Lo solté aquí tengo que una pinza de esta abrida para poder sacar el cable esta pieza aumenta el sobrón, solo para otra cosa no sé entonces aquí tengo la parte aunque vengo ahora voy a buscar una brota y abrir ese agujero más no me funciona mucho la brota así que usé una avellanadora y puedo limpiarlo Necesito la parte de atrás, va así. No, creo que no necesito más de este. Más de este creo que este me servirá. Si, sí. como no, se me perdió el, el modo manual, el todavía no tiene mucho recorrido. con genio no descubrí el ok, okay ya entra en su sitio Plástico, que en su sitio tendré que hacer esto. A ver que Así como no tengo a la velocidad, uno puedo apretar todo lo que quiera porque me sistema de engranaje va a evitar que yo siga dando no fuerza. Un poco más, si, sí, está por acá. Bueno, esa punta no es la correcta. Voy a buscar la llave porque no puede estar así. Ya lo conseguí. Si sí, estaba bien con esa esa fuerza que apliqué. Entonces, ahora perfecto, se movió el conector. Así no Porque así, cuando hace la mano, tendré que pa intentar pasar para atrás del cable. Entonces, si lo pongo así, mejor así me gusta más. Que así, cuando tengo el conector arriba y el conector, bueno, no se ve, tengo el conector arriba y el vaina abajo. Si no, el conector estaría así. Entonces, yo vengo para atrás de la impresora y lo enciendo. Si sí, en cuyo caso lo pongo así, esto estaría arriba. Y tendrá que hacer, así, abrir la mano para poder encender y apagarlo. Entonces, pongámoslo así. Y tengo los tres aquí, sí se puedo... Bueno, van a entrar justito, pero puedo. Vamos a ponerlo. No quiero tantos cables rotando. tengo que ir con más cuidado porque entonces aquí va a ser un poco complicado porque no tengo espacio Yo no tengo tanto espacio como quisiera bien Ahí está el neutro vamos a empujarlo para abajo para que moleste lo menos posible bueno es la tierra es que le digo neutro a lo que no es neutro entonces aquí el neutro un poco más grueso agregándolo así y entrándolo estoy debajo de la pletina voy a tener que sacarlo por completo eh. si sí, podría usarlo haberlo usado ahorita pero Ay, Dios, Dios pereza creo que el niño no me está derecho si entra un sitio pero sacó el el cable el cable en este sentido es que hay menos. Entonces... Tiene que agarrarlo. De este lado para ser más preciso. Y doblarlo así. Para que me quede... El eh, sí. El cable... Están soldado, Entonces... La parte eh, Sí, sí. Si lo pongo así. Quedarían así. Eh, sí. Si lo pongo así... No me dejaría para que el tornillo entre. Pero si el cable estando así... Es eh, decir, la unión está así. El cable está así. Eh, así está, está, así la unión... Así más fino. Pero como antes, para poner los cables que estuvieran así, voy a doblar fácil y entrar, pero ahora está así y los cables tienen que estar así. Eso fue lo que acabo de arreglar. Entonces esto el viejo truco, porque nos está quedando. Animan aquí y esto aquí. Toma el imán ya, porque a su sitio. Queda bien pero hay que tener un poquito de, de, de maña para que quede como tú quieres. Y tiene que poner el cable, como en su página oficial de la marca. Pero cada quien si tú no quieres coger tanta lucha, así como yo estoy cogiendo, y usar este, este, este, extensores. Aunque también podría sacarlo y hacerlo afuera. Pero ya está todo aquí puesto. Y me falta uno solo para terminar. Esto se llama complicarse la vida. ¿Puedo hacerlo afuera? si sí. Lo hago en su sitio. ¿Por qué no? no me complico la vida un poco más Creo que este un poco lejos del neutro que ahí entró está bien funcionando excelente y ya apagó el cable vamos a dañar una brida Podría hacer solamente esto ya lo tengo afuera Entonces así Va a quedar Quité la brida y la voy a usar aquí mismo Para agarrar los cables Si se quedaran así No, se van a entrar acá. Entonces, se rey por por encima Queda así y te da la forma porque he mucho tiempo así Pero en fin Esto va a estar conectado aquí Acá van a estar aquí arriba Y el conector va a estar para acá vamos a conectarlo y abremos terminado así entonces esto aquí esto aquí eh, puse la tapa de tirador esto va así entonces el ventilador está aquí esta pieza ese ese, ese, ese paso, el paso que falta aquí no encaja bien muy bien el que diseñó esto pero bueno estás jodiendo ¿Eh, dónde están Entonces yo estaba pensando poner esto hacia adentro y que quede así era mi idea original pero aquí para joder la chimotufia esto solamente se puede poner así aquí arriba no aquí abajo que va en ese lugar ahí, ahí en ese agujero entonces si lo pongo en ese agujero nos queda bien que sobresale toda esta parte y si toda esa parte ahí sobresale y si cruzo la tapa toda, toda esa parte si sí. toda esta parte sobresale me sobra no sobresale ahora tenés que buscar algo para soltarla y no sé con qué vuelvo ahora lo voy a cortar Ok, eh, tuve que pegar el abanico, No tengo con tornillo. ya quité el pedazo, también tuve que lijar un, una buena parte Tengo estas dos espumas porque tiene un solo punto de contacto, no queda bien puesto También estos agujeros son más pequeños de los que se usan con esto. entonces tengo que ver cómo lo agrando Estaba pensando agarrar un tornillo y calentarlo y, y pasarlo, entonces que se haga, se haga la rosca no sé, ya te todo esto. Entonces ya está todo bien. Creo que esto lo voy a editar. Voy a cortar esto aquí. Y a esto le voy a agregar otro círculo aquí arriba. Para que agarre el lodo. Y también la pieza. Ese espacio ahí que sobresale. También aquí le pasé la lija. Y dije, no mejor le pongo lo de esto. Y a correr al campo. Pues sí, le está bajando la lija porque esté más pequeño. Que lo que hay arriba. Entonces ahora voy a ver cómo lo pego. Y si lo pongo en su sitio. Lo pongo en su sitio aquí. Y el aquí, vuelvo ahora